Bueno, pues estamos ya aquí, sus amigos, Elida y Rafael. ¿Qué tal? ¿Cómo Así es, muy, muy buenos días o buenas tardes o buenas noches. Sí, de una hora. Que de una escuchen. hora que escuchen, claro que sí. Bien, gracias al Señor, estamos bien, bendecidos, protegidos por el Señor Amén. Eh, de tantas, tantas cosas que están pasando en este mundo. Entonces, la protección del Señor con nosotros y les saludamos en este momento esperando que que este este tema de hoy pues les sea de grande bendición y, y pueda usted también pensar, reflexionar y orar juntamente con nosotros y en los tiempos que usted tenga disponibles, háganlo en su hogar, en, en su recámara, en donde usted esté, hay que estar eh, en el Señor obedeciendo su palabra y estar en esa comunión, en esa comunicación con el Señor. Amén, así es. Y pues miren, te voy a adelantar eh, este pensamiento. Va a estar un poco fuerte ese, ese mensaje. Pues sí, es, es un mensaje de, de reflexión. De reflexión. Es un mensaje de reflexión. Así que, eh, para que, si va a estar aquí viéndolo, es porque Dios tiene algo para ti. Sí, así es, claro que Si sí. te vas, es que quiere decir que tú no eres de los del Señor. Sí, si te sí, quedas, sí. vas a aprender algo quizás nuevo, o bien te vas a reflexionar, eh, vas a pensar y hasta vas a, a, a orar. Sí, así, es, así que entonces, eh, yo esperamos que los que estén ya ahorita aquí con nosotros, pues estén en, en esa condición. ¿Por qué? Porque nos damos así cuenta sea. que entran y salen, entran y salen. Que es decir que no son de los que se van a quedar para, eh, escuchar, para escuchar, para meditar, pa, para estar en esa comunión con Dios. Amén. Es, es. es como cuando te va a un templo, pues entras, pero ahí te quedas, no entras nomás sí. y, y pajareas como decimos vulgarmente, ¿verdad? Sí. Y, y te sales. Y te sales. No, no, y tienes que sentarte y escuchar Escuchamos. y participar, de, en fin. Así es. Entonces... Eso es lo que sucede en los medios como estamos ahorita y más cuando estamos como en vivo. Sí, claro. Pero, al estar en vivo, pues no, no toda la gente está lista eh, y dispuesta sí, a escuchar. su, su pensamiento no, no está allí, su sí. pensamiento está en otras cosas, entonces pues sí, entra en esa... porque el pensamiento ah, no está en No eso. está en lo que tiene que ah, estar. Así es. Así es. Entonces, va, vamos a continuar. Entonces el tema de hoy es pensar, reflexionar y orar en tiempos complicados. ¿Qué tan complicados están ahorita? Bueno, pues, de allá complicado. donde venimos nosotros, donde estamos, sí, ha habido una inundación tremenda, en, México, en, Reynosa. Eh, en Reynosa, en especial, es. ¿verdad? Eh, macallen todo pues en eso. el área del Valle. De el Lela. área del Valle, sí. Y ha ah, ido recorriendo eh, sí. este no, no, problema. Nuevo León, en... Coahuila, sí, ajá. Entonces, eh, eh, hemos estado pensando y reflexionando y, sí. y, y orando para que Dios en esos tiempos de, de tan, tan complicados vaya. Tiempos difíciles, no, difíciles, No sé palabras para pues poder hacer este video. Así es, así entonces, es. Entonces, en esos tiempos tan complicados, entonces es urgente pensar, reflexionar y orar. Amén así es y, y verdad que si sí lo es mi amada si sí lo es mi amado es tiempo eh, complicado pero entonces es, es urgente. urgente pensar sí. reflexionar y llorar y llorar así es miren así es. vamos a estar viendo unos pasajes bíblicos eh, en especial eh, los vamos a poner aquí en pantalla pero sí. mi esposa va a, a leer otros este eh, eh, Déjenme decirles, déjenme bueno, de, de, de poner el primero. Uh -huh. Aquí está. Ese es en Éxodo. Aquí está hablando la escritura sobre Faraón. Sí, sobre Faraón. Eh, cuando Moisés fue, le, le, le ordena ver a Faraón uh -huh. y, y le da las advertencias. Y déjenme decirles que aquí en la Biblia podemos encontrar aquí en, en el libro de Éxodo eh, las plagas nada más para que tengan una pequeña idea uh -huh. aquí les voy a leer algunas de ellas la, las plagas de las ranas eh, de, la plaga de la sangre eh, otra plaguita más eh, la plaga de, de los piojos de las moscas la plaga de de las pulgas en el ganado la plaga de úlceras eh, de las angostas de granizo, de granizo eh, uh -huh plaga de tinieblas, en fin, hay una serie de, de, de, de, de, sí. de plaguitas por ahí uh -huh. que Moisés fue y le dijo a Faraón, sí. deja salir al pueblo, exacto. Y ¿quién es el Faraón de hoy? Sí, no. Pero... Eso es la cuestión de la biblia. En cuanto no. a las plagas que hubo para aquel pueblo eh, egipcio sí. que tenía pues en esclavitud al pueblo de Dios sí, exacto. entonces sí es. pero ahora en nuestros días en nuestros el similar quién podría ser quién podría ser el faraón de hoy sí pues bueno pensamos ¿verdad? en este mundo hay hay varios faraones porque son los gobernadores ¿Son los gobernantes los gobernantes ¿sí? de, de los países de los países verdad sí. de, de los estados y aún incluso los gobernantes de los municipios. Sí, sí, claro. ¿verdad? Los que están en el, en el poder. Los que están en eminencia. Va, vamos a llamarla de esa manera. Entonces, y, y ese mensaje es para Faraón. Sí. Entonces, pero quisimos hablar de los Faraones del día de hoy. Aquí en Estados Unidos tenemos un Faraón. Sí. En México hay tus faraones, sí. Sí. en Guatemala, en, sí, sí. en, en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en, en, Ecuador, en, en Rusia, en, sí, en, sí. En, en cada país. En cada país. En cada es. país, ¿verdad? Entonces hay, hay los faraones de cada país. Sí, sí, sí. ¿verdad? Entonces... <coughs> así es. Eh, y vamos a ver aquí lo que nos dice el verso 14. Porque nos dice el 14? Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón. Sobre tus siervos y sobre tu pueblo. Para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Dice ahí. Y aquí también para el pueblo. Sí. sí para que sí. entiendas. Uh -huh. <ríe> sobre tus siervos y sobre tu pueblo. Ay, santo Dios. que Ya no está mezclando también a los siervos sí, y al pueblo. Sí, sí, a todos. Ya está uh -huh. agarrando aquí bien, bien parejito, ¿verdad? Sí. Entonces... A amados hermanos, amigos, hermanos en la fe, siervos de Dios, fíjense, todo lo que hay, lo que está aconteciendo ahorita, en estos tiempos complicados, difíciles, eh, ¿cuánto tiempo tenemos ya de, de, de vamos a llamar a si ese encierro en, en nuestros hogares? Tiempos eh, uh -huh. ya, ya, ya pasamos por meses. Sí, sí, sí. Los, los templos están cerrados prácticamente. Exacto. Eh, y cuando la gente sale y se, se desboca como cuando sí. sale la manada de caballos, o sea, que se dan la puerta y se salen se todos. se contamina? Van a nada a contaminar. ¿Por sí. qué? Porque eh, no es el tiempo todavía. No es el tiempo. Desde que se vayan a las playas, de que se vayan a, la playa, se vayan a, la a, a las diversiones, que se vayan a, a, a los bares, a, a los bailes, sí, sí, y, sí. en fin. Entonces, es tiempo de Dios, Dios, tiene un mensaje para nosotros, y es como lo hemos considerado. Así es, así para es. todos nosotros tiene Dios un mensaje. Lo que está aconteciendo sí. no sí. es mera casualidad. No, no, no, claro que Hay no. Hay un propósito en todo esto. Amén, así es. Y esto nos puede indicar, puede ser un, un indicador de que la venida de Dios está próxima. Está próxima, así es. Es como dice la Escritura, que Él vendrá. Uh -huh. Él está preparando moradas, como dice Juan. Exacto. Está preparando moradas, pero que va a venir para que donde él está, también nosotros estemos ahí. Amén. Entonces, él está preparando las moradas, pero que si sí. ya acabó de edificar aquellas moradas. Sí. Que si ya está listo para venir Exacto. por su pueblo. Que no quiere que nadie se pierda. Pero, uh -huh. para el arrebatamiento, nomás van a ser los que están listos. Sí. Y sí, si no, es que va, va a ser un gran problema. Sí, cómo no. Sí. Aún incluso para siervos de Dios, para hermanos de congregación, para y para el resto del, del pueblo. Así Por eso es. tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados. Aún yo mismo, tú mismo. Sí, misma. yo, cada uno. Eh, cada uno de nosotros cada en lo uno particular. En lo personal, claro que sí. Eh, entonces, eh, vos les dije que ese mensaje iba a ser medio fuerte. No, no, no es algo así como para andarle sobando el lomo sí. a nadie, es para ti, es para mí es para todos nosotros, para todos nosotros, para todos. Para todos. Para todos nosotros empezando con nosotros, claro, claro, porque porque somos los voceros ahorita en este momento y también es para nosotros, Amén, es, es. es para nosotros, eh, todos tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, uh -huh. así es. tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, ¿verdad? entonces yo siento que hay mucho descuido ahorita en, en, en el pueblo de Dios. Sí, sí, sí. Simplemente con lo que vemos a través de los medios, con lo que vemos a través de, de, de las páginas sociales, veo mucha distracción. Mucha distracción Hay muchos sí. distractores ahorita. Eh, entonces, más vale que nos pongamos las pilas, como se dice, nos, como decimos los sí, chavos, ¿verdad? Amén, amén. Y más vale que nos pongamos las pilas y que estén bien cargadas, porque la situación va a estar... Sí tremenda más difícil. Más, más difícil entonces porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón sobre tus siervos y sobre tu pueblo para que entiendas sí, que sí. no hay otro como yo en toda la tierra, en toda la tierra. Ah, imagínate sí. tenemos que estar bien conscientes mi amado, mi amada de, de que Dios es único no hay otro Dios como no él hay otro. nos ama Amén. Pero tenemos disciplina. Sí, claro, así es. ¿Por qué? Porque si Él es santo, es que Él que vamos en santidad. Que seamos santos, también Porque es que sin santidad nadie, nadie, nadie, nadie verá al nadie Señor. Nadie le verá, así es. Si estamos cometiendo estos errores, más vale que empecemos a cambiar nuestra vida. Sí, sí. Para y que Dios. Perdone señor, eh, exacto, exacto. Vamos a continuar. pero bueno, vamos sí. a Levíticos de 25 26 del 13 al 15 en la reina bailera y nos dice así consecuencias de la desobediencia el 13 nos dice yo Jehová, vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos y rompí las coyuntas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido que qué, qué te me gusta cuando hay los desfiles militares, cómo marchan los, eh, los, los militares, ¿verdad? Bien derechitos. Bien derechitos, bien, bien regidos, ¿verdad? Sí. Entonces, Dios quiere que así caminemos. Exacto. Así. Como un ejército eh, bien determinado, sí. bien entrenado, bien capacitado, para que nosotros podamos ser como esos militares que se ven en los desfiles. Exacto. ¿Verdad? Pero acá en, en las filas del Señor, en, en el ejército del Señor mentira. y que así podemos ser nosotros también, entonces esto es lo que nos dice el verso 13 y luego el 14 nos dice lo siguiente y el 15 no sé de esta manera el 14 pero si no me oyereis ni hicierais todos estos mis mandamientos uh -huh. y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciaré mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, he invalidado mi pacto. Entonces, el Señor nos da... Invalidando dan, mi pacto. Sí, el Señor nos está dando las pautas. ¿Sí? Él quiere que estemos conscientes, o sea, de lo, de lo dijimos en un principio, antes de empezar, que no iba a estar suavecito esto. No porque ¿Por qué? porque nos incluye a todos nos incluye a todos, claro a siervos, factores claro sí. eh, ministerios eh, eh, el pueblo el, la gente que se congrega todos que, que venimos a ser parte de eso que, que, que está aquí el señor diciendo Así es bien. un mensaje duro pero es por nuestro bien por nuestro bien, amén es por nuestro bien Así que entonces, si es para nuestro bien, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué, qué tenemos que hacer? Por eso, es, es, esta, es, esta página, uh -huh. en esos tiempos tan complicados, entonces es urgente. Es urgente. Es urgente pensar, reflexionar y orar. Y orar, así si es. ¿Tú tienes por ahí algo más que quieres que compartir ahorita? sí. Ah. Sí. entonces es por eso que mi amado, mi amada estamos bien conscientes de que el mensaje no está tan suavecito así eh, que no lo podemos digerir tan fácilmente no, no, no, es para pensar, es para reflexionar y es para orar queriendo que el pueblo de Dios, tú y yo y todos los que estamos en el, dentro del pueblo de Dios incluyendo los siervos ¿eh? Sí. Eh, que, que estamos bien conscientes de sí es. cómo estamos viviendo nuestra vida el día de hoy porque de qué ha servido ese tiempo en el que hemos estado pues, prácticamente sin pues, salir sí, sí, que sin no tener se los servicios en, en, en, los, en, en los templos, en los templos uh -huh. eh, ni en los hogares siquiera porque no, no, no quiere que, sí. que se junten más de 10 personas entonces ¿Qué hemos hecho con este tiempo? ¿Hasta dónde lo hemos desperdiciado? ¿Hasta dónde hemos estado ausentes de Dios? Por... Por, por, por nuestra ignorancia en un sí, momento dado. Sí sí, sí, sí, así es. este Bueno, pues, o sea, en ahí en, en 48 o 18, el Señor nos, nos manda este, a, la, a la obediencia. Dice, o si hubiera... Si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Y en Jeremías 7.23 dice, Mas esto les mandé, diciendo, Escuchad mi voz, y seréis a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andar uh -huh. en todo camino que os mandé para que os vaya bien. Fíjate, qué, qué bonito, voy a repetir ese, ese texto. O oh, si, si hubieras atendido a mis mandamientos. Si hubiéramos atendido a tus mandamientos, uh -huh. fuera entonces tu paz como un río. Tu paz va a ser como un río. Así como agua cristalina, caído de color. Sí, uh -huh. sí. Y tu justicia como las ondas del mar. Y suficiente como chinitos. Amén. Gloria Amén. a Dios. Eh, sí, y, y sigue diciendo. Más esto les mandé diciendo, escuchar mi voz. Por eso les mandé, escuchen mi voz, escuchen mi voz. Así es. Y seré a vosotros por Dios. Y seré a vosotros, a nosotros por Dios. Y vosotros me seréis por pueblo. Imagínate. Y, y así de esta manera nosotros seremos como el pueblo que Dios ha escogido, tú, Dios. yo y todos los que estemos en esa condición. Y eh, andar en todo camino que os mandé para que os vaya bien. Y caminar cuando sí. Él nos dice. Sí. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Para que nos vaya, para bien. Que nos vaya bien. Entonces, toda esa reflexión, mi amado, mi amada, quise mencionar a en lugar de faraón, los gobernantes. Sí, sí, claro. Los gobernantes del día de hoy. Y analice usted, yo no lo voy a decir más allá de esto, analice usted, ¿cómo está el presidente de tu país? ¿Está como faraón? ¿O está como un siervo de Dios? ¿Está sujeto a, a, a la ley de Dios? ¿O a, está haciendo lo que no debe de hacer? Mire, así nada como un pensamiento. Aquí se, hace, en el se está haciendo un muro y esta agüita que cayó, sí. lo derrumbó. Sí, sí, sí. Ahí y está, está construido derribando. supuestamente para que detenga la gente de México. Sí. Ok. <coughs> Pero ¿qué pasa en México? ¿Cuántos distractores hay ahorita en el gobierno? O con el gobernante, con el faraón que hay ahorita. muchísimo ¿Cuántos directores hay? Muchísimo. Hay eso de, de la rifa del avión, que se va a vender, que si no se va a vender. Y, y, y no está teniendo el cuidado del pueblo. Exacto. Todos los que están en, pasando situación difícil en los hospitales. Y yo cuando veo todo eso en, en, la no, en las noticias, digo, bueno, ¿qué le pasa a este hombre? Pues está como faraón. Sí, sí, sí, sí. Está encaprichado a, a, a tener a un pueblo esclavo, los tener empobrecidos ahí, sí, o sea, definitivamente. Como en, en la miseria. Y todo sí. lo que está haciendo no es más que distracción, distracción, distracción, pero no está haciendo nada por el pueblo. Y si nos vamos a Guatemala y nos vamos a, a Nicaragua y nos, exacto, vamos a y nos vamos a Venezuela y nos vamos a allá a Cuba y nos vamos a otras partes, pasa prácticamente lo mismo. Exacto, exacto. En, entonces, ¿Qué, qué, ¿Qué nos está pasando con nuestros faraones que tenemos? Uh -huh. sí, sí. Están en una desobediencia total de Dios. Y el pueblo es el que está sufriendo. ¿Pero qué pasa con el pueblo? ¿Hasta dónde el pueblo está siendo obediente? Miren. Sí. Cuando Moisés sacó al pueblo de, de, de, de, de Egipto, uh -huh. ¿tuvieron hambre? Dios les dio de comer. Dios les dio de comer. ¿Tuvieron hambre? Sí. Eh... Él les dio el maná del cielo. El maná del cielo. ¿Tuvieron ser de las rocas sacó la... agua. Amén, amén. Tenía que cruzar el mar rojo, se los abrió, se abrió y pasó mar. en amén. seco. Así es. Así es. ¿Y qué decía el pueblo? Querían volver a regresar. Sí. Porque no estaban contentos con lo que estaba sucediendo con ahí en el, sí, en el... Bien, bien, llevaba bien. A Moisés. Ajá. Pero ¿qué, qué pasa, mi amado, qué pasa, mi amada. Cuando somos rebeldes, uh -huh. cuando no entendemos y no vemos la gloria de Dios, estamos en desobediencia. Claro. Y por es. eso vienen todos los males que hay, porque estamos en desobediencia. Ojo, ¿por qué está pasando lo que pasa? A nivel global, ¿por qué está pasando lo que pasa? No sí. será el pueblo en desobediencia con los ídolos. Sí, sí, sí. Cuando Moisés fue a recibir las tablas de la ley, sí. ¿qué hizo el pueblo? E hizo un becerro. Sí, hizo un becerro. Y ahí estaba ¿verdad? la gente adorando el, el, el becerro que ellos mismos han he, he hecho con sus, con sus propias manos. Sus manos, sí. Así. Entonces, mi amado, mi amada, ¿cuántos ídolos hay? Ayer veía un un una, un, un reportaje. Uh -huh. eh, sobre un, documental, un, documental. un documental de un gordito que, que hicieron eh, un, un Buda de treinta y tantos metros de, de, de, de, de alto. De, de que qué va, dice uno, pero ¿por qué? No, no se entiende. Y allá en la India cuando tantos tienen miles de dioses. Sí, sí, sí. Entonces, mi amado, mi amada. Piensen nada más cómo estamos como pueblo. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿A quién estamos compartiendo? ¿A, a quién le estamos enseñando? Hemos entendido nosotros bien el plan de Dios. Estamos dominando la, la, la, las escrituras, las sí. estamos entendiendo, las estamos comprendiendo, las estamos compartiendo, estamos orando, estamos reflexionando, estamos pensando cuando menos. Mi amado, mi amada, yo les dije desde un principio que no iba a ser facilito esto o no iba a ser tan suavecito el, el mensaje. ¿Por qué estoy hablando de esto? No sé, yo siento de Dios simplemente compartirlo contigo. Uh -huh. Y espero que sea el Señor quien me lo haya puesto para que tú puedas entender y comprender que tenemos que saber en quién hemos creído y cómo debemos de dirigir nuestras vidas sí. y qué sí. tenemos que hacer con nuestras vidas. Sí. Delante es, del, del Altísimo. Así es, este ahí en Hechos cinco, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Uh -huh. ¿Sí? y, y bueno, ya en, en, en Juan 14, quince, verdad, veintiuno, este, si, si si me amáis guardad mis mandamientos, y el que tiene mil mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. Entonces sí. mismo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ver, pues esto. Sí. Orar, sí. Juntos. Sí. orar juntos. Orar juntos, porque no toda la gente está en esa disposición de que de, de orar. Sí, sí, sí, sí. ¿Y por qué vamos a orar? Pues Por una mejor calidad de vida familiar, Amén. espiritual. ¿Para quién? pues para todos y cada uno de nosotros. Amén, amén, así es. Esa es la intención, esa es la razón, ese es el, el por qué estar aquí. Así es. ¿Por qué? Porque es necesario hacer esto, mi amada. Es necesario hacer esto, mi amado. Esto no es entretenimiento, esto no no no es, eh, ah, me, me gusta, qué que bonito, y lo, lo voy a compartir. No, no, no. Aquí, hay aquí hay un mensaje y está fuerte. Sí, amén. Yo sé que está fuerte el mensaje. Y vos muchos no, no lo pueden soportar. Y nomás entran y se van porque eh, el mensaje ha estado siendo fuerte. Sí, Pero sí. es por tu bien, mi amado, es por tu bien, mi amada. Tenemos que escuchar la voz de Dios. Amén, y tenemos es. que enderezar nuestras veredas para que Dios eh, haga lo suyo. Así es. ¿Verdad? Que, para que Dios enderece en, en, en nuestro caminar. ¿Para qué? Porque el Señor va a venir por su pueblo, por un pueblo que se ha santificado, por un pueblo que, que está con Él y en Él. Así es. Y, y esa es la, la razón de todo eso. Entonces, vamos a orar. Deleítate a sí mismo en Jehová y uh -huh. Él te concederá las peticiones de tu corazón. Tenemos que deleitarnos en, en la palabra del Señor. Y ahí el salmo 91 15 se me invocará y yo le responderé Amén. con él estaré yo en la angustia y lo libraré y le, y le glorificaré. Entonces tenemos que estar en el Señor en su palabra alabando y glorificando y orando por los que todavía no conocen del Señor que vengan a los pies del Señor que haya un arrepentimiento genuino y sincero delante de él y estemos en obediencia a su palabra y eso es por amor de Dios que él puso en, nuestro, en, en nuestra mente y en tu corazón amén, amén, el es. hablar de esto amén. porque nos ama, amén. Él nos, ama. ama. Él nos ama amén. y a veces es como el padre eh, o la madre que, que quiere tener a su hijo porque pues porque lo ama amén, amén, amén. Si lo ama, lo, lo va a corregir. Así Dios también, porque nos ama, nos quiere corregir, nos quiere, nos quiere disciplinar y quiere que vivamos la vida que tenemos que vivir. ¿verdad? Entonces, vamos a orar. Voy a tomar aquí de la mano de mi esposa y juntos vamos a hacer esta oración. Vamos a orar una mejor calidad de vida familiar somos familia Amén. una vida mejor familiar pero pues también por la espiritual Amén. y para que todos y cada uno de nosotros esté en la misma condición padre Amén. Amén. cómo no adorarle Amén. cómo no bendecirle Amén. sé que este Amén. mensaje Amén. ha estado un poco fuerte señor yo lo siento yo siento que ha sido un poco fuerte señor pero es porque usted nos ama Usted nos ama, señor. Usted no quiere que, que sí, nos señor. perdamos. Señor, que nos vamos a arrepentir para poder vivir. Sí, señor. Puedo... Señor mío, sí, señor. Dios eterno, Dios de toda gloria, Dios de todo poder. Tenga compasión de tu pueblo, señor. Sí, señor. Y que este video, Señor, pueda hacer que muchos en sus pasos. Que se use este material, Señor, para que muchos en todas las partes del mundo donde pueda ser visto y escuchado, que usted obre sus vidas. Y ahí va a estar, Señor, ahorita lo estamos haciendo en vivo. Pero va a quedar, Señor, ahí en Facebook, va a quedar en YouTube, y va a quedar sí, en Twitter, y va a quedar en otras páginas sociales. Y lo van a ver de día, de tarde, de noche, de madrugada. Y Padre Santo, y en el momento que lo vea. Y le pongan cuidado. Le pongan atención, Señor. Que usted obre maravillosamente en sus vidas cambiando, transformando sí, y santificando, Señor, las vidas. Cambiar, padre, y que los faraones, Señor, que hay ahorita, sí, sean convertidos sí, también. Señor. Se que ellos puedan entender y, el, y comprender. Sí, señor. Que ellos también le necesitan hacer. Sí, sí, sí, Bendigo, Padre Santo. Santo, Santo Aquellas personas que, que abren sus corazones que abran en sus corazones, Señor, para recibirle. Y poderle decir así al Señor Jesús, Señor Jesús, ven a mi vida, cámbiame, transformame, quita toda esa maldad que ha habido en mi vida, en mi mente, en mi corazón. Me arrepiento, me arrepiento de todas mis maldades, de todo lo que he hecho mal. Y Padre Santo, que esta sangre preciosa que, que fue vertida en la cruz de Calvario sí, me limpia de todo pecado díselo al Señor díselo y le limpia limpia mi mente, limpia mi corazón limpia todas mis acciones y que pueda amar a mis semejantes que no sea como faraón que sea lleno de amor lleno de compasión y que realmente sí. me preocupen los demás sí. mi padre santo en ese momento santo, santo solamente le adoramos y le bendecimos solamente y bendecimos todas las familias señor el que, que puedan estar poder, viendo y escuchando poder, este material este, este video señor ya, los que, pecado, cuando ya quede grabado señor ese, y que en las páginas sociales señor Sí, sígalo usando, Señor, como si estuviéramos ahí en ese instante, en ese Tenía momento, tenia, con ellos ahí. Padre. Y a ti te digo, mi amada, a ti te digo, mi amado, recibe la bendición del Altísimo. Recibe la, ahora mismo, así, ahora mismo, recibe la bendición del Altísimo. Recibe tu sanidad, recibe tu bendición, recibe la, la santificación de tu vida, de tu alma. Y que estés listo, que estés listo, que estés preparado, que estés preparada. Para la venida del Señor. Sí, señor. Sí, y Padre Santo, a usted le damos toda la honra, sí, le, damos toda la le damos toda la gloria, le damos toda la alabanza. Señor. Y gracias Amor. Señor, por deshacer toda gracias, plaga, gracias, señor. Gracias, señor. toda epidemia, sí, todo sí, Señor. Y usted, todo virus. Usted, y declaramos placa, sanidad sí, en la tierra. Sí, señor. Declaramos la sanidad en, en la tierra. De de para su honra, gracias, José, para su gloria y para su alabanza padre santo en el nombre de Jesús. que todo virus que ha estado destruyendo tanta de gente señor que, des se que quede deshecho que desaparezca de esta parte de la tierra señor, señor. Con ese virus, señor para la gloria de su nombre señor, señor en hospital, en y padre santo padre, cúbrale, bendiga cúbrale, bendiga cúbrale, a aquellos que han estado luchando cúbrale, por el bienestar cúbrale, y por la vida del que sí, han señor sido tocados por este virus sí, en el nombre poderoso de Cristo Jesús sí, aleluya. Ver, aleluya Aleluya Gracias, Aleluya, Amén Jesús, Amén a Amén y Amén, Bien. amén. Bien. Todavía tenemos algo más que comentarte aquí tenemos esta lámina con nuestros datos ¿Es si nos necesitas escríbenos mándenos su petición en un mensaje por el WhatsApp, ahí está el teléfono 469-238-907 o bien a gmail.com o bien el messenger y nosotros vamos a apoyarle con nuestra oración pero si hay algo especial que usted necesite eh, eh, escucharnos necesite hablar con nosotros pues llámenos llámenos a 469-238-907 o gmail.com y le agradecemos mucho su, su tiempo, su atención y agradeciéndole también que usted se suscriba, que usted comparta este video porque usted no sabe a, a, a qué personas usted les va a, decir a estar compartiendo estos videos. Márquenos ahí con un me gusta, un like eh, y confían ahí en la campanita una notificación. Y gracias, le amamos en el amor del Señor. Que Dios sea con usted, las bendiciones de Él para usted y su familia. Y les amamos, sus amigos Elida, Madrigal y Rafael Caballo. Así es, bendiciones para todos. Bendiciones, mis amados. Y les amamos, por eso les compartimos este mensaje que lo sentimos de Dios hacer. Sí, amén. Así, Así es. es que recibanlo con todo amor. Yo sé que fue un poco fuerte. Pero recibelo con amor, porque es de parte del Altísimo. Sí, amén. Bendiciones para todos. Bendiciones.